Connor, para tu dron. Para aquellos que no tienen eh, ni idea, eh, la calima es todo eso que se ve de fondo. Allí tendría que haber un montón de zonas, tendríamos que estar viendo las montañas. Pero hace cuatro días que el viento trae un polvo en suspensión desde África, que cubre absolutamente toda España, gran parte de Europa. Y aquí en la costa, que si cruzamos nadando eh, damos con África, eh, bueno, es tremendo. Todo esto además cuando llueve se empeora. Porque llueve lodo, todo ese polvo en suspensión que está en el aire eh, baja en el agua y deja todo perdido, todo, coche, vestimenta. Si vas con un paraguas o te cae en una chaqueta, en una campera, no veas cómo quedas eh, y así está, como ve en el cielo, no se ve nada, todo eso es polvo. No sé si vieron de McConaughey la, la película Interestelar. Bueno, esto es lo mismo, es una nube de polvo de kilómetros que cubre absolutamente todo.